Hola que tal amigos, hoy reciclaremos una cajita Haremos este bolsito que tiene dos usos Ya sea para regalar o para que guardes cosméticos Espero que te sea útil Voy a reciclar esta cajita de aromáticas Vamos a cortar estas partes Recuerden que pueden reciclar la cajita que tengan a la mano Ahora voy a desarmarla Y la voy a forrar por ambos lados con cartulina fucsia. Nos quedaría así. Voy a hacer los quiebres para volver a armarla. Voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar este extremo y cierro así. Ahora vamos a utilizar dos tiras en foamy de 3.5 x 22 cm. Vamos a pegar así hacer un bolsito acá ya las tengo listas vamos a pegar primero esta tirita lo voy a hacer con silicona caliente porque es más rápido y voy a pegar este esta otra tirita ahora voy a utilizar con mi negro y bolsito, al recorte voy a trazar la otra nuestra de esta cortamos y en un negro voy a pegar esta parte dejando acá en esta parte inferior una partecita negra lo mismo voy a hacer con esta voy a pegar así dejando un borde negro y ahora vamos o voy a cortar voy a cortar igual esta Y voy a decorar con y de forma plateada. Voy a aplicar acá silicona líquida. Voy a pegar esta borda 3. Cortamos lo que nos sobre y voy a aplicar silicona. En estos lados o en este lado para pegar otra tirita, voy a cortar esto como sobra ¿eh? y vamos a hacer lo mismo con esta. Esta parte de atrás ya la pegué. Vamos a pegar en estos extremos, en estos lados, y vamos a pegar la parte del frente. Como pueden ver, es algo que se hace muy rápido. Pueden darlo como regalo o utilizarlo para guardar cosas pequeñas. Para decorar, voy a pegar acá una bolita que corté. Escarchado, voy a dejar estas gemitas para formar una florecita. Nos quedaría así. Ahora voy a colocar dentro papel y seda. En caso de que la vayan a obsequiar, pueden colocar dulces, chocolates. También pueden guardar cosméticos, si desean bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que el tutorial les haya gustado creo que es algo fácil y útil hasta la próxima